Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias, con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. De nuevo la Policía Nacional incauta una tonelada de marihuana en jurisdicción del Magdalena Medio. Tenemos los detalles. Ciudadano denuncia que le llegó factura del servicio de energía eléctrica por más de 200 millones de pesos, a pesar de contar en su vivienda con paneles solares. Policía reporta la captura de un sujeto que habría acabado con la vida de un patrullero en el sur de Bolívar. Ambientalistas convocan un plantón con ocasión de la conmemoración del Día del Agua este martes. El director de Tránsito de Barranca Bermeja denuncia nuevos robos de cableado al sistema de semaforización del distrito. Hoy es el Día Internacional de la Poesía. En esta emisión tenemos jóvenes estudiantes que se destacan por su don de declamar. En los deportes. Club Casique se destaca en válidas nacionales de BMX, tenemos las declaraciones de su entrenador. Y al cierre, como magistral fue calificada por el público la presentación de danza Yuma Unipaz en el Auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. De nuevo, la policía del Magdalena Medio incauta una tonelada de marihuana en vías de su jurisdicción. El coronel Alexander Sánchez así lo confirma. En rueda de prensa cumplida en el comando de policía del Magdalena Medio, el propio coronel Alexander Sánchez Acosta reportó la incautación de una tonelada más de marihuana en vías de su jurisdicción. Esta marihuana fue encontrada en una sofisticada caleta en un un camión tipo furgón y gracias a la pericia de los uniformados de la unidad de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio eh, logran a través de los operativos de prevención y de control que se realizan en las vías en el sector de la Lizama en el kilómetro 14 en jurisdicción del municipio de Cimitarra eh, inmovilizar este vehículo y después de una búsqueda exhaustiva logran ubicar una sofisticada caleta en el techo del de camión el alucinaje fue hallado una búsqueda intensa por parte de un equipo especializado antinarcóticos de la policía especialmente aprovechan los fines de semana tenemos dos casos en este fin de semana en el que por la misma movilidad que se presenta las altas congestiones eh, pueden aprovecharla pero ahí es donde está la parte de la selección y el análisis que hacen los miembros de la seccional de tránsito y transporte para eh, inmovilizar algunos vehículos con el fin de practicar registros y de acuerdo a las mismas conductas que presentan los conductores eh, deciden realizar la inspección física de esos automotores, tanto en su parte interna de la cabina como en la carrocería. Capturado y droga incautada fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Y el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio entregó detalles sobre la captura del señalado autor material de la muerte del patrullero de la CIPOL. Con este registro de video obtenidos mediante grabaciones de cámaras de seguridad de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se dio con la captura de uno de los presuntos asesinos de un miembro de la CIPOL en esa localidad surbolivarense. En tiempo récord, el equipo de tareas especiales de investigación criminal e inteligencia con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación eh, se logró dar captura en San Pablo, Bolívar, de Byron Giovanni Cuesta conocido en el mundo delictivo como Byron por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El capturado fue vinculado a la investigación debido a la recolección de varios elementos probatorios y a la información suministrada por fuentes humanas que lo señalan como el autor material de ese homicidio. Como se recuerda, el patrullero muerto respondía al nombre de José Andrés Bernal Rojas, de 25 años de edad. Bernal, como se observan estas imágenes, sale de las instalaciones de la Fiscalía, al parecer, para responder una llamada cuando fue abordado por su asesino que le dispara en repetidas oportunidades. El capturado fue trasladado a Barranca Bermeja, donde un juez de la República le define a esta hora su situación jurídica. Un comerciante local denuncia que le llegó el recibo de luz por más de 200 millones a pesar de tener paneles solares. Además, Miranda, reconocido empresario de Barranca Bermeja, ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias su queja por la facturación millonaria que le acaba de llegar. Son más de 200 millones de pesos. Me llegó una factura aquí a mi casa por 276 millones 76 mil 805 pesos de energía estamos realmente sorprendidos porque ¿cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? nosotros somos simplemente un, una familia que convivimos solo tres personas aquí lo extraño de este caso es que el usuario tiene paneles solares en su vivienda pareciera que la electrificadora quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares que a nivel mundial se están imponiendo porque ayudan a proteger el medio ambiente y fuera de eso ayudan a las familias a que eh, con una inversión importante eh, también se ahorren en los costos de la energía eh, y que es una de las metas que tiene no solamente el gobierno actual sino que han tenido todos los gobiernos que han legislado en favor de este método de producir energía eléctrica. Ante esta situación, el comerciante barranqueño ha decidido, mediante derecho de petición, exigirle una respuesta a la electrificadora de Santander. Apenas llegó la factura hace ocho días, presentamos un derecho de petición a la electrificadora pidiéndole claridad sobre lo que nos están cobrando en dicha factura. Esperamos que prontamente la respondan y nos den todas las explicaciones del caso que nos merecemos. Miranda, quien ha sido miembro de directivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, espera ahora una respuesta de la electrificadora de Santander, como también la espera esta redacción que ya hizo conocer el caso y pidió la contraparte correspondiente. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Devinson Gómez Martínez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte del Distrito, denuncia nuevos robos al cableado del sistema de semáforos de la ciudad. Sí, nuevamente los amigos de lo ajeno, este fin de semana, sábado en la noche, se hurtaron los cables que suministran energía al cruce del semáforo del sitio llamado La Porra. Incluso se hurtaron las tapas de las cajas que lo resguardan ya las autoridades cuentan con varias denuncias impuestas por la entidad esta situación no solo afecta la movilidad sino el bolsillo de los barranqueños pues se requiere una nueva inversión para su reparación que ya la estamos haciendo para poder tener movilidad segura en este sitio en este punto pero el caso es que ya llevamos más de cuatro hurtos en el mismo sitio hemos hecho Llamados a las autoridades, a la comunidad que nos ayuden a proteger porque esto es para el servicio de los barranqueños, de la movilidad, de proteger la vida de ellos mismos. Hay personas también que manipulan los semáforos en ese sector lo voltean y hemos ido hasta allá, hasta esas empresas y sigue la misma situación. Hoy queremos volver a hacerle un llamado a todas estas empresas, a las entidades, a los habitantes del sector, a las autoridades que nos ayuden a proteger porque esto es costoso y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja no va a tener la capacidad financiera para estar reparando cada ocho días, cada quince días estos hurtos que se están ocasionando por personas que le hacen daño a la ciudad. Oscar Sampaio, ambientalista de la Corporación Yariguíes, convoca a Plantón del Agua este martes. Invitamos a los barranqueños y a las barranqueñas el próximo eh, martes 22 de marzo, sobre las 4 p.m. Vamos a estar conmemorando el Día del Agua, defendiendo el agua que bien... Eh, sacrificada y sometida se encuentra aquí en el Magdalena Medio Desde la Mesa Ambiental de, de Barranca Bermeja junto con la Corporación Regional Yariguíes Y Extinción Rebelión eh, Santander Convocamos eh, a, esta, a este plantón para manifestar eh, a los barranqueños, a los santanderianos Y a los habitantes del Magdalena Medio la importancia de cuidar el agua no podemos permitir que esta sea privatizada y que sea utilizada para proyectos extractivos que van a sacrificar este líquido vital. Entonces convocamos a los barranqueños y a las barranqueñas a que nos acompañen el 22 de marzo, martes, sobre las 4 pm en la Plaza Luis Pinilla, allá al frente de la alcaldía, eh, cerca del el, este, Cristo Petrolero. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Coviva advierte sobre intento de invasión al humedal de este sector. Hola vecinos del barrio Coviva, encuentro aquí en la parte de atrás del humedal, con el cuerpo de bomberos, nos tocó llamarlo para que nos ayudara a apagar una conflagración de fuego que, que, que estaba ardiendo este, esta zona. Por lo tanto, los invito a que me ayuden a cuidar esta zona. Son personas inestrupulosas, personas que quieren invadir estos territorios, personas que quieren construir chozas y crear inseguridad en este, en este terreno. Entonces les pido vecinos que nos unamos, que cuidemos, miremos quién entra, quién sale, porque no podemos permitir de que nos quemen esta naturaleza, este medio ambiente, que nos lo contaminen y que lo peor, que nos lo invadan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 13 días de locura en los autoservicios La Quinta. Soflan Sovitel por 3 litros, 14,950 pesos. Galletas Saltín 5 tacos, 3,900. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2,200 pesos. Crema dental Colgate Clean Mint, 5,300 pesos. Ladrina Carne a la Parrilla con vegetales, 4,400 pesos. Crema de leche Alquería, 4,400 pesos.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 Hoy es el Día Internacional de la Poesía y con ocasión de la fecha destacamos a un joven estudiante amante de la misma. Este estudiante del Colegio de las Américas se llama Joan Schneider Gutiérrez Navarros de 13 años de edad. Muestra su pasión por los poemas y revela quién lo condujo por ese camino. Desde que yo estaba en preescolar, con mi nona era una profesora de español, entonces ella daba temas sobre la poesía y le gustaba enseñarme a mí sobre la poesía. Entonces yo fui desde preescolar, fui aprendiendo y eso, y ahora digo poesías así más largas en el colegio, he participado en varios varios así como torneos. Ha participado en distintos concursos y presentaciones, por ello le dice en las noticias lo que se siente cada vez que recita un poema. Se siente así como si uno fuera era una especie, o sea, como si fuera una especie de tipo... De que uno sea un representante de algún lugar, se siente grande porque está, además está uno recitando, cualquier cosa puede estar recitando, representando, cantando. Y lo que a mí más me gusta es decir poema entonces yo me siento así como un representante de Colombia cuando digo poemas. En el marco del Día Internacional de la Poesía, John Snyder nos regala algo de su repertorio. La poesía es sentimiento es música y expresión, es tristeza, es alegría, es secreto y es lección, es la verdad bonita, dicha de corazón, es demostrar afecto, es ternura y emoción. La poesía es arte, es belleza en el hablar, es fuego, es agua, es luz en cualquier lugar, está presente en el pasado y en el futuro. En la dicha y en el dolor, en el cielo y en la tierra, en la espina y en la flor. Los mejores deseos para este joven estudiante es en su camino y su tránsito por las letras. Dos estudiantes más del distrito engalanan el Día Internacional de la Poesía con sus declamaciones. Les voy a declamar la poesía como gran flor de alta a veces de mis brazos, tus talles se reclinan y en mí los ojos calabas verdes y relucientes, con radiosa sonrisa do espejean tus dientes. Te abrazo y en el éxtasis que mi ser embeleza, siento el áspero goce de la fiera en la presa. Sonríes y mi alma se estremece atraída. Al borde del deleite, viéndose suspendida, y el corazón me muerde con ímpetu, el deseo de llevarte a la muerte, viva como te veo. Cortina los pilares en la verdadera ver, cual se amontona pesares cuando la ilusión se pierde, ya olvidaste la canción que decía apenas soltas de un violín del grato son se oía bajo las flotas. suspendida del la alar lucía matar flores ya había hasta que cantar cantar de viejos amores en el corredor Siempre se escuchaba en los va. ¿Cómo murió nuestro amor? ¡Qué triste la noche, va. En otras noticias, encuentro entre autoridades del distrito y consejeros juveniles se dio este fin de semana. Consejeros juveniles tuvieron encuentro con el gobierno distrital representado este último por el secretario de Educación Omar Prada y el subsecretario de Seguridad Ciudadana Jimmy Picón. Hablamos sobre el mismo tema, hablamos sobre otros temas más que están presentando la ciudad en temas educativos. Llegamos a un punto de acuerdo y vamos a seguir conversando sobre otros temas que se necesitan dialogar, como es el transporte escolar, alimentación escolar, necesidad de docente en los establecimientos educativos, pero que llegamos a un punto de encuentro y una aclaración muy precisa sobre esos temas. Les establecimos y entregamos soluciones efectivas, en especial en temas de seguridad, a quienes vamos a acompañar en las afueras de los colegios, en las horas picos, con nuestros promotores de convivencia, con más presencia de policía, de infancia, de adolescencia, para que no se nos presenten riñas ni lesiones personales allí, que no se nos presenten hurtos a nuestros estudiantes, a nuestros universitarios y en esa área del paseo del estudiante poder conectar con nuevas luminarias, sitios y espacios más afables, amables. Casi 135 luminarias nuevas entre el sector de la 36, Diego Hernández y Paseo de la Cultura para que sean espacios propios de esparcimiento para nuestros estudiantes. Los jóvenes buscaron en esta reunión conocer y aclarar diferentes inquietudes con el gobierno local. Esto con el fin de atacar la problemática que se vivió en el día anteriores en el Colegio Diego Hernández de Gallegos. Con el, con el, con el Consejo General de la Educación llegamos a unos acuerdos porque es que manifestaban, manifestaban el manifestado del rector del colegio era una falta de, una falta de docentes, el cual el señor de de Educación ya nos manifestó que los docentes ya se están incorporando nuevamente a la institución educativa. También, también hablamos del, del tema del y el tema del transporte público en Barranca Bermeja, que es una de las problemáticas que más importantes que tenemos en, esta, en este año 2022 en Barranca Bermeja. Según los consejeros, en este encuentro fueron escuchados sus inquietudes quedando a la expectativa de sus respuestas. Momento de hacer una pausa, ya volvemos.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 Cuéntanos en Barranca Bermeja.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Sobresaliente participación del Club Cacique en válidas de BMX en torneo nacional. Ese fin de semana se desarrolló la tercera y cuarta válida del torneo nacional de BMX Copa GW Chimano donde el Club Caciques representó a nuestro distrito y a nuestro departamento con 10 deportistas en distintas modalidades y categorías entre las cuales eh, se desarrollaron las damas, expertos, principiantes y novatos obteniendo 6 podios en total completándolos en dos primeros puestos, dos segundos puestos y dos terceros puestos gran protagonista en esta valia que válida válida es más exigente con más corredores más de mil corredores eh, en, esta, en este evento realizado en en Dinamarca en todos los departamentos del país, en donde Santander se sigue postulando como uno de los mejores departamentos y Barranca Bermeja, un gran referente en esta modalidad del ciclismo quiero eh, dar las gracias a todas las personas que han apoyado a la empresa privada que sigue apoyando este deporte a los clubes, a los chicos que van a a lo mejor a pelear un cupo para los distintos campeonatos internacionales que se vienen también quiero exaltar la participación de los pilotos Gabriela Campo, damas 8 laura jaimes damas 11 años juan camilo acero chicos 13 14 y leandro naranjo que fueron los que tuvieron podios este fin de semana Conozca las reacciones de los técnicos de Alianza Petrolera y de Águilas Doradas tras el juego que terminó dos goles por uno a favor de la máquina amarilla. El profesor Huber Boder, director técnico de Alianza Petrolera, se pronunció al derrotar a su equipo Águilas Doradas al superar los dos goles por uno, aunque indicó en rueda de prensa que hay cosas por mejorar en el onceno auri negro. Después de siete fechas como estábamos y con la necesidad imperiosa que teníamos, la victoria era necesaria y es lo que yo hoy resalto a mi grupo, eh, siempre quiso buscar el resultado, se consiguió, con falencias, con falencias que ya las tocaremos en su momento, pero es muy importante la victoria de este día. Leonel Álvarez, director técnico de Águilas Doradas, también dejó su impresión sobre lo que fue este encuentro, que su equipo perdió ante la máquina amarilla. Si no era salir jugando, había que tomar la determinación, no salir jugando y achicar, porque ellos... Eh, nos daban esa posibilidad de jugar y nos comimos el dulce, como decía, y, y ahí nos fuimos eh, efectivos en tomar una buena decisión. Eh, después, eh, eh, ese inicio fue favorable a ellos, pero nosotros también tenemos la más clara, que es con la de Cristian Marrugo el, el, el de cabeza. Y, y bueno, aquí no queda sino seguir eh, trabajando. Con los tres puntos obtenidos de local Alianza Petrolera se mete en el grupo de los ocho privilegiados del fútbol profesional colombiano. Magistral fue la presentación del grupo experimental de danzas de Unipaz en el Auditorio Luisa Calvo de la UIS este fin de semana. Una inolvidable presentación fue la que tuvo Danzas Yuma de la Universidad de La Paz Unipaz la semana pasada en el Auditorio Máximo de la Universidad Industrial de Santander Luisa Calvo en la ciudad de Bucaramanga. Elogiosos han sido los comentarios escuchados tras la presentación de estos jóvenes artistas universitarios de Barranca Bermeja, que dejan muy en alto el nombre de la ciudad, pero particularmente la labor artística que aquí se realiza de la mano prodigiosa del maestro Carlos Vázquez. Estas son imágenes que la misma Universidad Industrial de Santander hoy entrega al mundo como testimonio de una presentación mágica de los artistas nuestros. Con inspiración ancestral, el grupo de danza Yuma conecta a los espectadores con las raíces indígenas de los territorios colombianos. Es el mensaje que nos deja esta presentación sin igual. El escritor y periodista Alfredo Zavala lanza esta semana su nuevo libro titulado La otra pandemia. Estamos en el proceso de lanzamiento de nuestra más reciente publicación eh, de la editorial Donald Brickle, escrita por el autor Alfredo Serrano Zavala. Efectivamente, la otra pandemia en Colombia. Esto es una oda al horror de la corrupción que se mueve al interior del sistema de salud en Colombia. Aquí les mostramos quiénes son los mercaderes de la salud en Colombia, quiénes son los Ares que se, eh, tipo gángster se quieren arrebatar las billonarias sumas que se mueven al interior del sistema de salud social en Colombia. El libro lo van a encontrar en la librería nacional y en Amazon a partir de la próxima semana. Alfredo, vaya a recalcar que este es otro tipo de guerra que vivimos los colombianos. Entonces los invitamos a todos para que los lean y para que nos informemos acerca de la realidad que vive nuestro país en cuestión del sistema de salud. Hasta aquí Enlace Noticias, esto es lo que usted quiere ver.